Eh, necesidades visuales nuevamente acceso fácil a la, computadora, a la computadora en lugar de viajar hacia la universidad lo que estamos viendo para que están los beneficios eh, las tecnologías utilizadas no interfieren con el, me el medio ambiente como puede suceder en un ambiente físico por ejemplo, si yo le estoy hablando a mi celular en un ambiente físico eso conecta a los demás este, si estoy utilizando un sistema Braille eh, que no sea digital el, el, el ruido puede molestar a los demás si estoy buscando comunicación auditiva y no tengo audífonos puestos, eso puede molestar a los demás digo, todo el mundo se tiene que acostumbrar, pero este, en, en el contexto de la casa a distancia pues estos elementos no interfieren con eh, la educación de los demás en términos de las necesidades auditivas pueden observar videos con subtítulos y pueden comunicarse de forma escrita en foros virtuales y correos electrónicos y eso es bien importante asumiendo que la persona ha desarrollado un, un sistema de escritura adecuado muchas veces, veces estas poblaciones como hablan este, de forma segmentada eh, o minimizada hay veces que el proceso de lectura de escritura también es eh, de esa forma ¿okay? por ejemplo si yo voy a decir mi nombre es Edwin Vega, entonces yo digo, mi nombre es Edwin Vega, okay, ¿verdad? Este, pero quizás ellos digan, ¿No? hey", y, y, y él, y Edwin, y ya está. <risa> ya lo, ya lo, no lo, lo, lo comprimen. Y lo mismo puede ocurrir en el proceso de escritura. Cuando estamos hablando de educación a distancia, si el estudiante no se ha identificado, usted no sabe eso, y, y quizás cuando reciba este... Un trabajo por escrito, usted va a decir que este estudiante está en la universidad. Cuando usted recibe algo que usted dice que está fuera de, de, de toda norma, siéntese, llame, dialogue con el estudiante. No tema en decirle: mira, esta, uh, esta escritura no está uh, conforme a lo que yo espero en este curso. Podemos hablar al respecto y va a descubrir muchas cosas, pero no ese eh, Déjeme ver. Oh I love my math class. I think link is a great way to communicate with my teacher. Like, this, my school, school, high school, I would so truly prefer this as a math class. Mm -hmm. You know, I am with your math teacher. How I many how many students can say that, you know? I like it. It's a challenge. Always up for a challenge and this has been a great one because we've got to learn a lot of new technology. A lot of people know what Link is in the business world. Not many people in the education world use it or know what it is. We decided to try to use it for an education purpose, using it as our platform for delivering our, our class, this math class. It's very accessible though. Once you get the stuff that you need down, you can just go in, set it up, and in three key commands be exactly where you need to be for class. You can send instant messages or communicate with her verbally. We can do screen sharing so if i'm doing an assignment and i need help on it she can look at my screen through link and say okay you did this wrong you should have flipped that integer you should have made that negative a positive and then we can do that you know you, your teacher doesn't have to be there in a the classroom Is she, she can be what is it 200 miles away and you're still learning math we talk a lot we have lots of discussion we go over problems together out loud even though she's not there i i know she's literally right at my handkerchiefs i am very proud of all of you and you know you're really working hard you're you're doing the math you're doing the technology using distance learning and microsoft link i am able to reach out to kids across the nation kids who are in need of higher level math that is adapted to their specific needs it's not every day you get one of the best teachers in the country i don't think i would have had that if i was still checking a regular math class so i really think la Por eso que yo digo que la educación a distancia es más difícil que la presencial. Parece que se convierte en 24/7. Este, pero, solo no quiero asustar, ¿verdad? Eh, pero logramos lo que es educación individualizada. Muchas veces en la sala de clase estamos esa hora, hora y media con los estudiantes. Eh, sabieron no sabemos si adquirieron el conocimiento no muchas veces no vienen a hablar con nosotros pero a distancia generalmente sucede los estudiantes se atreven a llamar se atreven a interactuar y es el momento que uno eh, toma para atender su necesidad acomodar a su necesidad y fíjense lo que ella estaba haciendo este, por ejemplo el estudiante que tenía baja visión estaba utilizando una página magnificada y en la, la, en la medida que ella estaba escribiendo el estudiante lo estaba viendo ya magnificado en su, en, su, en su casa o en el lugar donde estaba. No necesitaba una tecnología adicional para hacerlo. Para eso necesitaría una tecnología de magnificación. Ella lo estaba haciendo por él. Este, y y estaba utilizando también que un marcador, no un lápiz. Un marcador no era un bolígrafo, era un marcador para que el estudiante lo pudiera capturar. ¿Okay? Así que esas pequeñas cosas... Este, son necesarias cuando estamos dando educación a distancia. Educación a distancia va a requerir para esta población mucho más que esta conferencia de, de hora y media. Ser bien consciente, hay que desarrollar destrezas para poder trabajar con la población. Necesidades emocionales o psiquiátricas, yo sé que esas, algunas son, de la, esas son algunas de las preocupaciones mayores que tienen los profesores en el contexto universitario porque tenemos estudiantes con estas condiciones. Cada día tenemos más. ¿okay? Y hay algunos también que tienen autismo y, y no comprendemos algunas de las conductas que muestran los estudiantes con autismo. La educación a distancia elimina quizás ese elemento que nos prejuicia, porque es en la actitud que tiene el estudiante, ¿verdad? Nos prejuicia y el estudiante puede en su eh, zona de confort trabajar con eh, su curso. Yo he tenido estudiantes con necesidades... Eh, emocionales, tuve un estudiante con esquizofrenia, eh, y yo lo que hacía era que trataba de crear un ambiente que no fuera intimidante, y que no fuera intimidante tampoco a su condición. Por ejemplo, él me decía, había, él llegaba el momento en que los estudiantes tenían que hacer presentaciones eh, frente a la clase, y él me decía, profesor, yo no me atrevo porque las personas se ríen de mí. Nadie se está riendo, pero eso es lo que sentía. Uh -huh. Yo puedo dar mi informe desde mi asiento. ¿Por qué <risa> Ese por qué no es lo importante. Porque muchas veces no. Es que el requisito, según el reglamento tal, y lo que habíamos puesto aquí en el frontuario, dice que ustedes tienen que estar parados frente al salón de tracia, a cinco pies de la gente. Todo eso, ¿verdad? no Una de mis mejores estudiantes del de, eh, curso de asistencia tecnológica era un estudiante con bipolarismo. Son estudiantes que quieren y pueden, pero en la medida que nosotros le creamos ambientes intimidantes vamos a tener dificultades. Y si no podemos trabajar con el resto del grupo que también establece un ambiente intimidante, va a ser difícil para ese estudiante poder progresar en el curso. Beneficios generales. Conveniencia y flexibilidad. No existen los problemas relacionados a transportación. Pueden crear un ambiente de oficina apropiado para estudiar. Los cursos pueden desarrollarse utilizando los principios del diseño universal para el aprendizaje. Me detengo un segundo. Diseño universal para el aprendizaje viene del campo de diseño universal. Diseño universal lo utilizan en el campo de la arquitectura y la ingeniería. Hace tiempo, esos dos campos se dieron cuenta que si cambiaban las estructuras físicas, iban a permitir mayor paso de personas con diferentes necesidades en esos contextos físicos. Antes, la, la, lo que abría la puerta era una perilla redonda. Esa perilla redonda representaba un problema para personas con artritis, para personas con hipotonia, personas con rigidez. Esto no representa un problema. Porque es simplemente o le doy para abajo con la mano, o le doy para abajo con el codo, si puedo alzar el pie también no abre. Si hay un fuego ahí, yo voy a abrir esta puerta, no importa, si con la cabeza no lo voy a abrir. Eso es diseño universal. Si esta mesa subiera y bajara, ya fuera mecánicamente o electrónicamente, sería diseño universal. Porque entonces una persona con gigantismo la puede utilizar, una persona con gigantismo lo puede utilizar. Todo eso lo vemos en el medio ambiente y ya lo vemos como algo natural. Una puerta eh, eléctrica que abre automáticamente es diseño universal. El formato digital es formato eh, universal, diseño universal, porque todo el mundo lo puede utilizar.